Pues las jornadas como las que hemos celebrado hoy son importantes, especialmente para las personas que nos dedicamos al mundo digital, pues porque el mundo del contacto real también es importante. ¿no? O sea, la soledad del emprendedor, la soledad del trabajador digital, pues a veces es dura y entonces el contacto humano pues es importante y necesario creo yo para avanzar. Bueno, yo creo que es importante porque bueno, es un mundo líder, es un mundo que va a ir avanzando, es el mundo que va a ir dominando, y bueno, particularmente yo creo que, que apostar por un mundo que está creciendo y que te aporta la oportunidad de desarrollarte y, y lanzarte tu propio proyecto uh, y que esa sea tu modo de vida, pues es, es apasionante, ¿no? es un reto y una oportunidad que hay que aprovechar.